Vamos a ver qué, nos, qué tenemos para hoy en el tema colectivo. Vamos a hablar del coronavirus, de esa epidemia y su avance. Eh, el hospital de Wuhan ya está abierto en tiempos récord, maratónico. Eh, pareciera que el tema del coronavirus es una constante, pero sin duda la información nos interesa a la mayoría, a todos. Es por esto que decidimos hacer una especie de resumen de lo acontecido el fin de semana sobre este particular. Miren, han aumentado las cifras de fallecidos, eh, sobrepasa los 300 en China, en tanto que los afectados son más de 3.000 y se especula que las cifras son mayores que las dadas ya, a conocer. Ya pasa de 400 y hay más de 10.000 afectados. Exacto. Uh -huh. O sea que, tras 10 días de intensas y maratónicas jornadas de trabajo, ya está listo, el nuevo hospital de Wuhan, que servirá para tratar exclusivamente a enfermos del coronavirus, tiene espacio para más de mil camas y una vez que pase el brote, será destruido. Este rápido opcional nos lleva a cuestionarnos qué tan efectiva sería la respuesta que darían los funcionarios de salud pública a nuestro país ante una situación similar. Ahí están las imágenes eh, del, del el hospital cuando lo estaban construyendo. Mira, hay una situación que se ha estado presentando con el tema de este virus en China y es la parte humana. Eh, decía yo ayer que debe de ser difícil para los ciudadanos chinos sentir este rechazo a nivel del mundo, eh, más allá del tema comercial. Bueno, aquí ocurrió de... un incidente que demuestra eso que tú sí dices. Eh, más allá del tema comercial del cuidado que ciertamente y que con todo el derecho y, y que tienen los países de preservar a sus ciudadanos y lo que le puedan causar personas externas o un asunto externo que no sea eh, propio del país, hay que tener precaución, eso no se discute, pero hay otro aspecto que se ha dejado de lado, esa parte humana, los sentimientos, el sentirse rechazado, el sentirse discriminado, por ejemplo ese caso que Amado cita y, y este vuelo con pasajeros chinos que anduvo varios países, no los sí. quisieron recibir en Japón, en Europa, no acá venían en de China, venían de Canadá creo. No, salieron de China, o sea, de China a Japón, de okay. Japón me parece que llegaron a Francia, a un país europeo tampoco los recibieron, okay. vienen aquí a República Dominicana y no quisieron pues tampoco recibirlo, en Haití le permitieron la entrada para abastecerse de gasolina y luego pues su destino final me parece que eran las Bahana, Bahamas, no, no, pero llegaron a donde iban. Pero esto es una de, de, de las cosas que está pasando, por ejemplo, leía las informaciones de que en países como Finlandia me parece que fue el alcalde de una ciudad de ese país quemó la bandera china porque que está molesto porque por las causas o por lo que ha causado el virus en ese país. Y por Dios, esa gente no son los causantes, ni están contentos, ni se sienten bien, ni quisieran estar en esa situación. Hay que ser un poco comedido. Eh, leía también por ahí que en medios europeos han estado... Eh, Haciendo titulares de, ma de manera discriminatoria, las cosas no se manejan así, ciertamente. Nosotros decíamos, y Yeyang es de lo que he acá, no recibamos turistas chinos por lo que puede impl implicar esto. Pero más allá del razonamiento que, que se pueda tener para preservar y cuidar a tu país, hay un aspecto humano que hay que tener cuidado, medida con esto. No vamos a tratar a esta gente así en, en lo que se refiere al aspecto verbal de discriminación, porque nadie quiere estar infectado con un virus, ningún país. Y, y el daño comercial que esto le va a causar a China, que es enorme, que es increíble, y todo lo que ha conllevado a nivel del mundo. Y nosotros eh, no tenemos esperanza, en estos días salió la información de que en unos 40 días íbamos a tener, o ellos los Científicos chinos y de todo el mundo que están trabajando para eh, crear un, un antivirus, una vacuna, lo tendrían en 40 días, pero no hay esperanza de esto. Y cierro diciendo, las medidas extremas que está tomando el país asiático, te dan a entender algo que Fulvio aquí ha plantado y que de alguna forma yo hace días venías pensando que la cosa, no es, la cosa no es como ellos dicen no, y como plantean, no, es mucho más grave mucho más de grave. lo que está eh, vendiéndole al mundo para cuidar todo ese tema comercial y demás, y de imagen. Indudablemente que la parte del rechazo eh, a, ahora mismo a, a los chinos eh, se deduce de la peligrosidad de esta enfermedad. En mi caso, yo desde el principio, incluso antes de que se hablara de la alerta internacional, hablaba de que no podíamos dejar entrar los asiáticos eh, a nuestro país hasta tanto aparezca la vacuna. Porque imagínense ustedes, y, y eso eh, yo también lo había dicho anteriormente, eh, un país con tanta tecnología como es China, un país donde hay tantos científicos como China y, y, y el propio continente asiático, ¿verdad? Eh, se le están, se, se le han muerto alrededor de 400 personas en, en, en un mes. Según Imagínense ustedes de la República Dominicana, donde prácticamente no tenemos eh, eh, seguridad en materia de salud y que entonces nos entre una enfermedad de esa manera, eh, rápidamente acabaría con, con la mitad de la población. Y entonces nosotros como país débil en materia de salud tenemos que protegernos. Y lamentablemente hay que tomar medidas drásticas. Ahora mismo, por ejemplo, los chinos deben de saber que en cualquier país que vaya lo van a rechazar. Pero no es una cuestión necesariamente de discriminación humana porque ellos sean eh, eh, blancos o porque sean chinos. No, no, no. Es por una cuestión de vida. Eh, no es una cuestión de que ellos necesitan salir de ese país para comer. No. Es que realmente incluso el propio gobierno el chino le ha pedido a ellos limitar dentro de su territorio los matrimonios. Eh, eh, tratar de reducir a, a la mayor los los le, las celebraciones, por ejemplo, fúnebres, eh, los velatorios. Y también ellos mismos han, han bloqueado las ciudades para que no haya contacto entre las personas. Entonces, imagínense ustedes, si, si la propia China con sus con su ciudadanos está haciendo esto, ¿qué pueden ellos esperar de otros países que realmente no quieren que esta enfermedad les llegue? Eh, lamentablemente, los chinos han de entender incluyendo también los dominicanos que están allá, que esto va a ser un proceso hasta que se, se encuentre la vacuna y hasta que se pueda eh, controlar esta enfermedad que está matando a, a cientos de personas en, en días. Hay que tener cuenta con algo. Eh, vi el fin de semana una fotografía que anduvo en redes donde se ve la gente tirada en el piso, pero mucha gente, pero se ven otras caminando. Eso. Hay que tener cuenta porque hay mucha, muchas yo imágenes. Que, yo creo que eso es viejo. Eso es viejo. Sí. Pero pero no solamente eso, no parece una imagen real. O sea, mm. cuando tú analizas a fondo sí. la imagen. Entonces, eso es lo que hace que, que, que crea pánico entre la gente. Porque si... Si se, pueda, si se puede admitir si se, o si, si, si pudiera estar pasando, era lógico, es lógico que la gente entre en pánico. Si pudiera estar pasando, que la gente caiga en la calle como, como los pollos ahora con el, como el Newcastle. Sí, sí. Eh, hay bueno, que tener mucho cuidado con claro, eso. Claro, hay que tener cuidado con lo que uno ve en las redes y con lo que uno le da De el, a difundir. a el, el, el, el compartir en las redes. Crea pánico. Exacto, crea pánico. Hay que evitar eso. Bueno, yo aprovecho para saludar a Francis Rodríguez, que ya se integra al panel. Buenos días, Francis. Buenos, Buenos días. días. Amado, <ríe> Carolina, Fulvio y Yajan, amables televidentes, agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones. Y eso pido para el Estado Dominicano y las autoridades de salud, y sobre todo a quien tiene que ver con la política internacional del Estado, que es el propio presidente, que sepan tomar las mejores medidas, la menos gravosa, la que sea más relativa a la protección de nuestro territorio y sobre todo de nuestra gente. Al tiempo que cuando hablamos de dominicanos y la gestión gubernamental frente a la situación que se vive en China y nuestros dominicanos estudiantes unos cinco o seis que están en Wuhan y unos cuarenta y tanto que están en otras localidades de China que no corren el, la misma suerte, pero al, por igual creo que es necesario que el, el Estado Dominicano mantenga una posición de control sobre sus eh, responsabilidades y que no llegue a verse, y tomo la palabra para decirle que... Tendríamos que buscar incluso para establecer nuestro criterio en el orden internacional y que no se vea minimizar la, al, al ciudadano chino de tratar de utilizar un término que por razones de salubridad y seguridad nacional estén limitados los vuelos hacia República Dominicana. Creo que eso no nos debe llamar a la atención en el sentido peyorativo ni mucho menos de, de, de atacar eh, una etnia X. Y entiendo que es necesario que el Estado Dominicano no pierda el control de lo que es la responsabilidad de salud y seguridad del Estado Dominicano. Bien. claro además no se trata de una cuestión de raza no se trata de, como ya lo decíamos, no se trata de que sean chinos o que sean blancos eh, con el pelo bueno, se trata de una cuestión de seguridad, de salud, de vida, que ahora mismo la República Dominicana no está en condiciones de enfrentar y por tanto nosotros tenemos que, que limitar. Dominicana, ni ningún otro ni no, no Esto eh. evidencia la globalización, esto evidencia que ninguna peste, ningún virus, cualquier enfermedad no tiene frontera, no tiene frontera. Así. Hay condiciones múltiples de propagación y... Tuvimos ejemplo cuando los españoles vinieron aquí, la mayoría de, la, de las razas eh, que estaban aquí primero, las que convivían aquí, mayas, aztecas, incas, taínos, fueron afectados por las enfermedades que ellos trajeron. Las europeas, sí, las europeas. Todas esas enfermedades europeas, a las cuales no, ellos no estaban acostumbrados. Claro, claro. Lo mismo pasó con el ejército de Napoleón, enviado aquí. Claro. Y... No fueron las huestes haitianas que destruyeron al ejército Napoleón. Ellos se enfermaron. Bueno, Ellos bien. se enfermaron claro. de virus. Sí. Entonces A Napoleón enfermar. le pasó eso en dos ocasiones. La campaña de Rusia sí. le pasó por igual, pero lo que más le afectó en Rusia fue la intensidad del frío. Y yo no sé que cómo, no contaron con eso. cómo Hitler, sabiendo eso, También. Eh, se ostinó en hacer lo que hizo. En, en pleno invierno ruso perdieron y murieron este, claro, todos. El sí. ruso de, este caso del coronavirus aliado. es un caso de la población mundial sí. todos los gobiernos y todos los científicos que son expertos en estas ramas deben de estar trabajando buscando una solución porque esto es un asunto de la humanidad claro. bien, Mira. yo quiero antes de terminar el tema, hacer una acotación al final, miren es increíble lo que han hecho los chinos con el hospital. Eh, construirlo sí. en tiempos récord. quiere que le diga una cosa? ¿Eso es posible hacerlo aquí? Yo me topé hace unos días. No, no te rías. No te voy... tengo que reír, mamá. Pero espérate, no te rías. Oye, ¿por qué? Yo me topé hace unos días, dos o tres días, en una degustación de vino con un amigo, amigo de todos nosotros, Niño López. Niño López tiene un equipo y me dice él que él garantiza hacer un, a la estructura, la estructura de un edificio de tres plantas en una semana. Sí, sí, me vacío. mostró formaleta, me formaleta, mostró formaleta, sí. me mostró el sistema es como si dijéramos un molde un molde sí. y lo que hace es que se vacía el concreto se hace un molde se vacía el concreto se sube la segunda planta pero de se, ese tamaño tú estás viendo el tamaño de ese sí. no, no no yo no, no estoy hablando del tamaño yo sí. digo lo mismo que ellos hicieron okay. se puede hacer aquí quizás a menor escala pero se puede hacer ah, en bueno, tiempo ah, récord, ah, bueno. mira, con varios constructores como niños exacto se puede hacer se puede uno unificar así. Un un, un plan de construir en una semana un edificio de tres niveles y de una dimensión de acuerdo supón tú que hayan 20 veinte constructores, con ese multipliquemos equipo. por 20 eh, eh. de los ciudadanos de los países. Ahora bien, ese comportamiento de propiamente a veces los ciudadanos, los medios los eh, quienes dirigen los países, por ejemplo ese caso de, de ese señor de Finlandia, ese alcalde, eso es inaceptable. ¿Por qué quemar una bandera ¿De de, del país asiático? Eso yo no no, entonces nada. eso no tiene nada que ver con todos los controles que deben de tomar los no, no, no, no, países De hecho, en Finlandia eh, fue eh, sucedió la primera muerte del coronavirus eh, fuera uh -huh. de China. Pero eso no tiene que ver con, con realmente con, con la nación. No, eh, nada tiene que ver. Bueno, y yo y quiero aclarar, amado, no, eh, 30 segundos para aclarar algo. Con relación a las declaraciones que nosotros dimos en este programa Sobre eso, sobre los dominicanos que están allá Mucha gente en las redes sociales se molestó y nos tildó de cruel Señores, y yo quiero aclarar algo Si hay un país eh, en el que una persona enferma está segura ¿Es China? O sea, imagínese usted un dominicano, por ejemplo, que se venga con ese virus? Sí, o con cualquier otro porque Es que estamos hablando de, de, de, de, de que hay tecnología de punta en China Si un dominicano, por ejemplo, eso que está allá de casualidad se ha infectado y pasa los controles de seguridad llega a la República Dominicana. ¿Cómo, cómo nosotros respondemos a eso ante ese eh, eh, dominicano enfermo? Pero ¿cómo, cómo responderíamos nosotros ante lo que se a, a, ante lo que se de ahí en adelante. O sea, no tenemos posibilidad. Bueno, las condiciones de República Dominicana son condiciones lamentablemente muy limitadas. Pero de, ya, yo ya. Creo que de América Latina se debe entera. de estar hablando sobre eso y erogando recursos no para pagar deuda sino para el asunto de esta epide epidemia que ya contención. está llegando lejos. Debe haber un plan de contención. Y reporto eh, que nos está viendo Henry, Ruta 56. Está ahí. Ah, sal saludo eh, para Henry. Con nosotros, sí. pendiente Bro. aquí en de mañana. Saludo salir, para ti, Y e informar Henry, que gracias. hoy estará con nosotros, atención a la gente del caso Muné, sí. hoy estará con nosotros Francisco Matrillé, de San Francisco de Macorís, Intima, que es, es el ex cajero de Muné, eh, está siendo acusado eh, de robo Luis, y de con estafa, eh, junto con Luis Espinal y estará Exacto, en exclusiva con nosotros en el programa en el día de hoy a partir de la, la primera de la entrevista que da después As, de los así, acontecimientos. Es. Así que, bueno, así que a la sabe. gente que se mantenga ahí.